Bien, mis amigos, eh, gracias Carolina, gracias Francis y el Jan, que hoy anda como el cometa Halley. <risa> Va y viene. Y, chincha que, y, parece, y parece, parece, parece. chincha que tiene la silla hoy. Parece, parece. que tiene la silla hoy. Bien, eh, gracias, muchas gracias y gracias a los técnicos que nos permiten llegar. Miren, hoy es viernes, hoy es un día de distensión para uno, ¿verdad? Distenderse. Hay un video, no sé si está listo, ¿Verdad? de un personaje dominicano. Este personaje se llama Francisco Ramón Carvajal Martínez, mejor conocido como Buellón. Buellón era un hombre, era un abogado revolucionario, político, comentarista de televisión y de radio, que tenía una capacidad muy interesante para pasar de lo sublime a lo ridículo. Es decir, para sí porque él te hacía un comentario interesante desde el punto de vista político, económico, social, profesional, y luego te saltaba con una pendeja que tú te reías. O sea, es como tú ves. Entonces, Weyón era un personaje, una especie de semifarandulero, porque no era un farandulero totalmente, pero sí era una especie de semifarandulero y una especie de medio comediante. O sea, era una combinación bastante llamativa la de Francisco Cal... me parece el personaje que hacía Freddy, Freddy Beragoy Veragoy. claro, no, no <risa> A eso es, ahí iba, para allá iba porque lo iba a comparar con Don Melesio Morrobel que era un personaje que hacía Freddy veragoico con magnífico personaje, una caricatura perfecta del político dominicano y del que se enganchaba con cuatro sí, sí, política, sí, sí, sí, pero ninguna formación, es, ningún no, práctico. no, exactamente que te decía, no, no, pero yo voy a robar que yo voy, yo me voy a buscar lo mío porque aquí todo el mundo se busca lo de él, entonces yo voy ahí a, a robar, yo voy a, a buscarme lo mío. Ahora, yo soy más serio que todos esos políticos, pues yo lo digo, todo el mundo sabe que yo voy a eso, ¿verdad? ellos no, ellos dicen que no, pero entonces lo hacen. Ese era Melesio Morrobel, un personaje brillante, de, de, dentro de todos los personajes brillantes que ha hecho o que hizo nuestro querido Freddy Verascoico, uno de los más brillantes fue, Este, miren ahí el video, vamos a ponerlo en pantalla completo y vamos a, nada más tiene un minuto y pico y vamos a, a darle audio oigan esto señores este, esta, este planteamiento de Francisco Ramón Carvajal Martínez Buellón, adelante feminidad tu nombre, eh, fragilidad, tu nombre es mujer la mujer dominicana de hoy ha perdido prácticamente esas motivaciones que provocaban nuestras madres, a nuestros padres cuando eran al propio tiempo maestras de escuela tejedoras, hacedoras de dulce de leche, hacían majarete. La mujer dominicana de hoy se ha convertido en una especie de objeto. ¿De qué? Objeto. Uh -huh. Ella, luciendo unas especies o especias físicas muy atractivas, Se le gusta mucho ponerse el yon-su, que es muy bello, o el blue jean, pero en la cabeza, ¿ves? ¿De qué? En la cabeza. ¿De qué? Lo que hay prácticamente <risa> es una especie de basurero psíquico, porque ha perdido indiscutiblemente el donaire Ajá. y la solidaridad, aquella solidaridad, por ejemplo, que le dio Fanny a Bolívar, Ajá. aquella solidaridad que le dio la niña de Guatemala, la que murió de amor a José Martí mientras vagaba en Erecía. La mujer de hoy se ha convertido... En una pedidora de chicharrón de pollo para llevar. <risa> usted, ¿Una qué? ¿Una qué? Solicitadora. ¿De qué? O pedidora. Tú la invitas a un sitio a dialogar y lo que te dice es que hay un pagaré que hace falta para la madera. O te pide un chicharrón de pollo para llevar. ¿Para quién? Pide mucho, pide mucho. Dice para una vieja que se quedó con los muchachos. Eh, en cuyas creaciones tú no has tenido nada que ver. Es decir, que los rangos femeninos se han perdido. Mire, ustedes ven lo que yo decía. si sí, él es una especie de medio farandulero, tú ves. Porque él, él pasa de hablar de la solidaridad que él entiende que le dio Fanny a Bolívar, Fanny su prima, con quien ahora hay algunos que dicen que sí, que... Parece que hubo algún tipo de relación física entre Simón José Antonio de la Santísima Trinidad, Bolívar y Palacios, y su prima Fanny. Pero eh, todo el tiempo se decía, la historia decía, que Fanny y Bolívar no tuvieron ningún tipo de relación, pero sí era un amor platónico. Ahora, él escribió, la última carta que él escribió, decía que él estaba frente al chimborazo re recordándola que con esta mano que escribió el, el decreto de angostura, con esa mano es la, la que escribo esta carta que te estoy escribiendo ahora. Así decía Bolívar, querida Fanny, aquí estoy frente al chimborazo, al macizo imponente del chimborazo, Solo el momento en que ya él se retiraba de la vida pública, el héroe fundamental latinoamericano eh, Simón Bolívar. Y entonces ustedes ven cómo él pasa de, la, de ahí a La Niña de Guatemala, que es una historia bellísima alrededor de la biografía de José Martí, el apóstol cubano, y luego pasa a decir que la mujer de hoy es una pedidora de chicharrón de pollo para llevar. Ustedes se imaginan eso. Pero, Güellón es un personaje interesante porque tiene esa dualidad. Ahora, ¿qué hemos perdido? Hemos perdido en la, en la República Dominicana, hemos perdido personajes como este, gente como Melecio Morrobel, que te decían a ti las verdades de una manera jocosa, que tú tenías que reírte, pero al final tenías que decir, oye, pero el tipo tiene razón. Uno se ríe, pero carajo, el tipo tiene razón. Es verdad lo que dice. Entonces, eran de alguna forma gente que te ayudaban a sobrellevar estas realidades que nosotros tenemos hoy. Porque mire, cualquiera se muere de un... De un, de un infarto, cada vez que usted ve a Hito Bisonó, uno, uno piensa en el viernes, cuando uno ve a toviso Bisonó, piensa en el viernes, pero no para sentarse a beberse una cerveza, escuchar una buena música, o dejar, no, no, no, no, piensa en el viernes porque viene el tablazo de la gasolina. Que la tienen, mm. que la tienen frenada la gasolina, Sí. la pero... tienen frenada, pero ese tablazo viene... Bueno. Entonces, óigame, óigame, la única manera de uno abandonar ese estrés que produce la, el rostro de Hito Bisonó o que produce ir a los supermercados, y dice, pero, ay, pero eso, eso costaba 10 pesos antes, eh, menos ayer o antes de ayer. Yo vine y estaba 10 pesos menos y ahora está 10 o 15 pesos más. Para uno evitar eso, personajes como Bullón o Melecio Morrover, era lo que le hacían, por lo menos le permitían a uno mantener la tranquilidad y no ponerse loco. No ponerse loco. Bueno, gracias Amado por tu tema. La verdad que muy atinado sí, sí, sí. y muy eh, refrescante.